Nuestra institución participa en esta importante cumbre porque tenemos productores en Tierra del Fuego, productores de, de lana, ovina y tenemos artesanos, landeros, dos grupos artesanos importantes La invitación es a nuestros usuarios a participar de este importante evento Nos vemos el 23 de agosto